¡Chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! La actualización de Aquaman por fin ha llegado a nuestra isla de Fortnite y al parecer teníamos razón acerca de la llegada de Aquaman y de Black Manta. Lo adivinamos, pero esos no son los únicos cambios que hemos encontrado dentro del juego de Fortnite ahora mismo. Cambios secretos están llegando a la nueva ubicación y ciudad de Atlantis en Fortnite Battle Royale Además del descubrimiento de una entrada secreta a la Cueva de la Gruta Por donde los jugadores parece ser pueden colarse a ver qué hay en su interior Hermanos va a estar todo absolutamente en este vídeo Así que si no quieren perderse nada les invito a quedarse hasta el final del video. Si llegamos a 10.000 personas utilizando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, me raparé al cero en directo delante de todos vosotros. Aquí, en YouTube. ¡Calvo! Así que, hermanos, si quieren verme calvo... Solo deberán usar el código Mister de Neox En la tienda de Fortnite para formar parte De la familia, además si no lo Utilizáis, est no estaréis apoyando A la Neox Army hermanos Y eso está muy feo Si usas el mejor código del mundo, coméntalo En los comentarios y te daré Corazoncito, aparte hermano, ya sabéis Que podéis conseguir la skin de cada día Para participar en el sorteo de esa skin Lo único que vais a tener que hacer es estar Suscritos al canal para lograr llegar a los 400.000 suscriptores, dejar un Buen like en el vídeo para que se posicione correctamente Y comentarme en la sección de los comentarios cuál es vuestro ID de Epic Games para agregaros Y por cierto hermanos, ya termino la intro He vuelto a hacer streaming diario en Twitch Así que hermanos, tenéis el link de mi Twitch en la descripción para que no os perdáis los directos Os invito a que os paséis todos por el link y deis follow que es gratis la actualización de Fortnite ya está ahora mismo en nuestro juego online, es decir, literalmente ya podemos jugar con Aquaman dentro del juego si desbloqueamos absolutamente todos los desafíos de la semana de Aquaman. La recompensa final será la skin gratuita del señor Aquaman, no como yo que yo no la tengo todavía. Siento deciros, hermanos, que la skin Black Manta se ve mucho más cool que la de su rival Bros. Además, se ha convertido en uno de los personajes principales del vídeo de hoy, Black Manta. Así que estaremos hablando acerca de secretos, easter eggs, cambios en las ubicaciones de Fortnite y todo eso lo veremos hoy, aquí. Así que, ¡vamos allá! Ya estamos empezando a averiguar cómo será la ciudad de Atlantis dentro del juego de Fortnite una vez llega a nuestra isla, aunque todavía tenemos una ubicación encima de esta. El gran remolino gigante del mapa, pero realmente estamos seguros y sabemos que realmente debajo del agua se esconde la nueva ciudad de Atlantis, que pertenecerá a Aquaman. Además será una nueva ciudad que estará situada justo en este lugar del mapa. Ya hablamos de esto, ya hablamos de esto un montón de veces, pero... Ahora ya tenemos imágenes de cómo será la ciudad oficial en el juego. Con el nuevo tráiler de Black Manta y Aquaman, vimos exactamente estas imágenes en el vídeo oficial. En la primera de las imágenes, vimos solo a Black Manta, y en la segunda de ellas, vimos a Aquaman. Lo más loco de estas imágenes... Lógicamente no es lo que hay en el medio Pero ¿Qué es lo que hay detrás? Estamos viendo una nueva ubicación Una nueva área en el juego de Fortnite Algún tipo de cascadas gigantes Con algunas estructuras al parecer A sus alrededores Y estamos completamente segurísimos De que estas estructuras que han aparecido en el tráiler oficial Se trata de Atlantis La nueva ubicación que estará Llegando muy pronto al juego Mucha gente ha estado haciendo experimentos con las imágenes Para subirles el brillo, para verlas mejor Para poder ver mejor lo que se esconde detrás Así podremos desvelar exactamente Lo que se esconde detrás de este lugar del mapa Algún tipo de estructuras de oro Además serán añadidas también en esta ciudad Se ve una ciudad completamente bajo las aguas Solo puede tratarse de la nueva ciudad de Atlantis. Ahora ya sabemos que Atlantis tendrá un color incluso parecido al de la skin de Aquaman. Con esa tonalidad, con ese brillo de color parecido al oro. Y además también hemos podido ver cómo será de grande la ciudad. Ya que esta parte de aquí en el mapa de Fortnite que se ha filtrado sería la nueva ubicación de Atlantis. Pero... Es un área realmente demasiado abierta y demasiado grande Así que está preparándose literalmente para la nueva ciudad submarina de Fortnite Además, lógicamente, creo que los ruidos que se han filtrado de esta nueva ubicación también son súper importantes ¡Oh! Literalmente hemos descubierto todo de Atlantis City ya What the fuck? Increíble, ya sabemos cómo es de grande, cómo es de color, cómo suena su interior, cómo será Atlantis, loco. Como ya sabemos, en cada actualización el agua de Fortnite sigue disminuyendo, tal y como ya dijimos en anteriores videos. Así que eso significaría que cada vez que el agua de Fortnite siga bajando, iremos encontrándonos con nuevos secretos en el mapa. Además, justo hoy, día 18, en el que estáis viendo este video, el agua probablemente ya ha vuelto a bajar en el juego. Así que... ¡Ey, bros! ¿Por qué no vais a averiguar si ya hay cositas nuevas en el mapa de Fortnite? Y, y, y luego... ¡Hacérmelo saber! Y, y, y utilizar mi código de apoyo a un creador en la tienda. P podéis hacerlo todo al mismo tiempo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Pero... No tratará todo el vídeo sobre Aquaman. Sino que ahora... Black Manta... Es el nuevo protagonista... Y en esta ubicación que ya conocemos como... La gruta. Una ubicación que ya se puede entrar dentro de ella. ¿No me creéis? Desde el principio de la temporada pudimos ver... Que la gruta seguía con nosotros. Pero nunca pudimos entrar... Ni ver lo que se escondía en su interior. Parecía totalmente imposible. Al parecer Epic Games está añadiendo... Nuevos cambios a la gruta en su interior. Porque realmente sabemos... Que esto va a estar volviéndose a abrir de nuevo muy pronto. Sonidos filtrados demuestran que la gruta se convertirá en un nuevo tipo de cueva o algo parecido. Una nueva guarida para Black Manta. Si nos introducimos dentro de este lugar, estaremos viendo nuevas texturas en el juego que jamás pudimos ver anteriormente. Epic Games ha añadido con esta actualización de Black Manta y Aquaman novedades en esta ubicación del juego En la gruta El secreto Está En la entrada trasera de la gruta Como bien sabéis Existen diferentes entradas para la gruta Una de ellas Es la entrada trasera Por esta Parece ser Que algunos jugadores Han logrado ver Cositas que poca gente ha logrado ver Así que, al parecer, detrás de este portal gigante que hay ahora dentro del juego, que ha sido añadido recientemente, se podrá entrar en este área que estáis viendo en pantalla. Cuando las puertas se abran, esto será lo primero que veremos. Así que, sabemos que Epic Games está preparando estas puertas... Para que se abran en cuanto todo esté listo. Literalmente hemos conseguido las imágenes. De cómo veremos. El exterior de la gruta. Desde el interior. Desde dentro de la propia gruta. Esto acaba de ser añadido ahora mismo en el juego. La segunda entrada. Ya se puede ver. Que se trata. Además de la entrada que está justo. En la cara de la calavera. Donde los jugadores podrán entrar. Para ver. Este lugar de nuevo. Ver la gruta. Así que Epic Games está preparando. Estos lugares para cuando el agua de Fortnite. Logre bajar al máximo. Estos lugares. Estarán disponibles de nuevo. En el mapa del juego. Lógicamente. No se tratará de la gruta. Como antes la conocíamos. Y como sabemos que es. Sino que ahora. De nuevo. Será. La cueva oculta secreta de Black Manta en el nuevo lugar de Fortnite. Hermanos espero que les haya gustado este video demasiado y al menos lo hayan pasado bien este ratito que hemos estado juntos. Recuerden apoyar a la Neox Army y pasaros por la descripción de este video que ahí tenéis cositas importantes. ¡Nos vemos cracks! ¡Chao!